Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos eh, lo que sería esta recompensa bien merecida Esto es más que nada un recordatorio para todos aquellos eh, Players, jugadores, tanquistas o como quieran decirles eh, Digamos, que, que están jugando al WOT desde hace mucho tiempo Por lo menos desde un año en adelante bien, Que van a obtener su recompensa bien merecida Que es una forma en la que Wargaming o World of Tanks premia a los jugadores, digamos, por, por eh, el hecho de jugar a WOT y ser constantes y seguir. Y, y bueno, nada, o sea, es una, una forma de, de agradecimiento, por decirlo así, que tiene la empresa para con los jugadores. Bien, bueno, acá vamos a leer eh, hace más eh, o menos un año anunciamos la recompensa bien merecida de 2020. Bien, fue la manera, esperen que estoy, me estoy poniendo viejo, boludo. fue la manera de expresar nuestro agradecimiento. Eh, y aprecio a todos los jugadores En especial a aquellos que nos han acompañado Durante muchos años Mientras más tiempo haya formado parte De la comunidad de WOT Mejor será la recompensa Pero hasta los nuevos jugadores pueden conseguir un regalito útil <coughs> A ver, esto va para todos O sea, va para todo el mundo Obviamente que alguien que está del 2010 Va a recibir un montonazo de cosas Alguien que está del 2019 O 2020 Obviamente va a recibir mucho menos, no por supuesto pero bueno, a medida que pasa el tiempo vas a poder seguir ganando también cosas. La oportunidad, la oportunidad de ingresar al juego y recibir automáticamente la recompensa bien merecida de 2020 finaliza el miércoles 24 de noviembre. O sea, tendrás que haber entrado, se supone, eh, antes del miércoles 24 de noviembre, haber entrado con tu cuenta a jugar al WOT o por lo menos haberla abierto, digamos, ¿no? Eh, ya deberían haber recibido todos si y le echaron un vistazo a sus colecciones de tanques desde el 26 de noviembre de 2020, ¿Bien? o sea, eh, prácticamente un año atrás. Eh, pero quizá conozcan a algún amigo que no haya ingresado a su cuenta hace mucho y se lo podría estar ver bueno, O sea, tenés prácticamente un año para entrar a jugar o entrar a la cuenta para poder recibir esto, bien. Asegúrense de compartir la noticia y la página del evento, se la voy a estar dejando abajo en los comentarios. Perdón, los comentarios no, bueno, sí en los comentarios también, sí, lo voy a dejar como un mensaje fijado. Pero en la descripción va a estar seguramente, cliquen ahí y los lleva directamente acá para que no tengan que entrar, salir y todo ese quilombo. Para que vean todos los regalos que los están esperando. Por ejemplo, si su cuenta se creó antes de 2017, recibirán como recompensa. El cazatanques estadounidense Super Hellcat de nivel 7. El tanque ligero eh, estadounidense M4. lm M24E2, el Super Chaffee de nivel 6. Y el tanque ligérico. Ligérico. Ligero Soviético T52 de nivel 6. Gratis. Aunque la cuenta sea más reciente, igual podrán conseguir montones de regalos como días de cuenta premium de Watt, etc. Les agradecemos a todos y cada uno. por la... Bueno, a ver, fíjense. Lo que son las recompensas bien merecidas del año pasado. <coughs> Todo lo que dieron. ¿Ves? El, el Super Hellcat. Eh, acá está el Super Chaffee. Y el T-52, estas son las recompensa. Y acá está lo, lo que fueron dando. Mira, el logito de los beta tester, los veteranos. Eh, bueno, to, todos estos bonos, créditos, eh, libros de entrenamiento, eh, un estilo especial de veterano, las medallas, las insignias, misiones. Eh, por 30 y 50% de créditos, experiencia reserva de experiencia del tanque. 10, días eh, de cuenta premium, eh, bueno, sí, otra insignia, o sea, un montón de cosas, ¿ves? Básicamente esto fue lo del de año pasado, así que bueno, no, no se olviden de haber entrado, si no entraste en todo este año, no sé qué estás esperando. Y vamos a la segunda noticia que también les quiero comentar con respecto a eh, elijan las 5 cartas con ofertas diarias, ¿bien? Esto es algo que viene aplicando OneOmin hace un tiempo ya, de paso los invito a que se metan también acá en mi página de youknow, youknow.com, Nando Capo, meto un chivo ahí en el medio. Abajo también en la descripción, le voy a estar dejando, estoy todos los días, como dice acá, a las 22 horas en directo, todos los días. Nos divertimos muchos, eh, la verdad que acá Pato va poniendo sus, sus diferentes capturas, pero todos los días a las 22 horas estamos en directo, jugamos Mirny, jugamos línea de frente, jugamos de, bueno, de todo, de todo, todo un poco. Vamos dándole ahí para que se vayan divirtiendo. Y la verdad es que la pasamos muy bien. A veces vemos películas también. Esta plataforma te permite ver películas. Vimos eh, T-34. Ahora tengo ganas de que veamos el tigre blanco. Bueno, un montón de tanques de películas de tanques y de guerra que va a estar bueno. Así que pásense todos los días 22 horas de Argentina. You know Nando Capo Abajo en la descripción. Ahora sí, seguimos. Elijan 5 cartas con ofertas diarias. Es la típica, que si ya muchos la conocen, es donde vuelan las cartas y vos tenés que atraparla y te va a dar 5 ofertas. Las cuales yo realmente no, eh, no sé, como que para mí son, por más que atrapes cualquiera, dicen que las que van más rápido son más difíciles de atrapar, son mejores ofertas. No sé, no, no lo sé. Eh, dice, las ofertas diarias han vuelto con un formato actualizado y traen consigo una nueva variedad de objetos para el juego muy valiosos. Todos los días, desde el 17 hasta el 24 de noviembre, es decir, desde hoy hasta el 24, una semanita, podrán elegir 5 cartas y recibir una oferta personal de vehículos premium raros, estilos populares, piezas de equipamiento y otros objetos útiles. Muchas ofertas estarán disponibles con descuentos de hasta el 50%, así que no se pierdan la oportunidad de conseguir sus objetos soñados. Bueno, como dijimos... Miércoles 17 de noviembre hasta el miércoles 24 de noviembre, bien, en sus respectivos horarios. Fíjense qué horario le corresponde a cada uno según el país, por supuesto. Eh, ¿Cómo funciona? Bueno, iniciar sesión mediante la página especial, que es esta seguramente. Ahora lo vamos a hacer acá mismo, en, en, en vivo, por decirlo así, para, para que ustedes puedan ver cómo funciona. Eh, mediante la página especial, disponible desde el 17 de noviembre hasta, la, bueno, ya lo dijimos, eh, hasta el 24. Inicia sesión directamente en el centro de juegos de Wargaming.net. Te acá, que dice al sitio web. Voy a estar dejando también esta página en la descripción para que puedan ingresar directamente. Todos los días... Podrán elegir 5 cartas con valiosos objetos para el juego. Una de las ofertas será de créditos, mientras que otras dos serán de oro. También recibirán una oferta de dinero real. Por último, una de las 5 cartas siempre tendrá un objeto gratuito. O sea, te pueden dar, por ejemplo, un día de cuenta premium y después tener, no sé, un 50% de descuento si querés comprar un paquete de, de oro y que te venga con un tanque. Por ejemplo, no sé, ¿ves? acá tenés este tanque. El de... Creo que es el de Tier 2, me parece este. Bueno, no sé. Algunos sí. O el Panther este de Tier 7, el ligerito este, que es muy raro. Con oro, capaz que hace un descuento de, no sé, el 25%, yo qué sé, algo así. Eh, por último, una de las cinco cartas siempre tendrá un objeto gratuito. Lo único que necesitan hacer es iniciar sesión y quedarse con todo. Solo podrán comprar cada carta una vez al día. Visiten la página donde está el siguiente evento, no sé qué. Bueno, perfecto. Eh... Básicamente, sí, sí, hay lo que hay que hacer es iniciar sesión, ¿bien? A ver, déjenme ver una cosa. Yo no sé si inicié la correspondiente sesión. Voy a iniciar, eh, voy a tirar directamente ahí, a ver si me entra. Si me carga mi, mi, mi, mi usuario. No, login. Esperen que tengo que loguearme. Muy lindo en Instagram lo que posteas. para que yo vea... <coughs> Elegimos la de Nando Capo Gaming, arroba .com, Y no me entras, listo, buenísimo. Bueno, ahora sí. Ahora sí, or not. Bueno, bueno, ahí está. Ah, mira, eh, pick 5... Eh, ah, no, no es como antes. Antes, bueno, lo que había que hacer antes era agarrar las que iban por el aire, no sé qué. Ahora tenés que elegir directamente 5 cartas. Eh, ¿Se puede ir girando esto no? No se gira. Puedes eh, tocar acá para. O sea, tocar para cinco cartas random o cliqueo yo. Vamos a elegir la de las puntas. Esta. Esta. Esta. Esta. Y la del centro. A ver qué me toca. Que está muy grande, boludo. Achico un toque. Eh, ¿Se ve bien? Sí. Ahora me, va, me, me achico yo un poco. Eh. Bueno, ¿qué me da? El IS-2M, no lo tengo. ¿Y qué te muestran los contenidos? IS-2M, tripulación al 100%, un espacio de garaje, el estilo batalla de Moscú y 15 misiones eh, de, por 5 de experiencia para el IS-2M. IS el Rudy tampoco lo tengo, mirá. Parece de casualidad, boludo. me tocó los que no tengo justo. 376 ARS, bueno, no los tengo, si tuviera los 376 ARS... Lo compraría porque me falta el RUI y me falta el IS-2M, tampoco lo tengo. Tengo el Shielded y el IS-2 eh, común. Es que en realidad es lo mismo, pero... bueno. No sé, no sé porque tienen 800.000 tanques que son lo mismo nada ¿no? que cambia un estilo. Eh, estilo 3D alemanes. Eh, no sé qué... ¿Qué trae, ver Esto. El Panzer Campbell 2D, eh, más eh, tripulación, espacio garaje. Eh, bueno, los diferentes eh, Bueno, eso Los diferentes estilos Un espacio de garaje gratis Esto Bueno, esto es una idea que me dieron también El hecho de que se puedan vender los espacios de garaje, boludo No entiendo Tengo 185 mil millones de espacios de garaje No sé para qué carajo quiero tanto espacio de garaje Si no hay ni Ni hay ni siquiera cantidad de tanque para el espacio de garaje que tengo ¿Por qué no dejan que los vendamos? Aunque sea aunque No sé, por 10 mil créditos, boludo no sé, O 15 mil créditos eso Es una cagada Pero decir, bueno tengo 100 espacios de garaje que me sobran. Bueno, que sea sacas boludo, no sé. 1.500.000 créditos. Que tampoco es guau, wow, porque no te compras ni la mitad de un tier 10 con eso, pero... Por lo menos suba. Bueno, ¿ves? Y después acá tenés eh, un paquetito ahí de cosas. Eh, yo qué sé. Bueno, eso ya quedará en cada uno. ¿Esto qué vale? El IS-2M más todo esto vale 5.500.000. O viene con... El costo, el costo está en créditos. Claro, Este es en pesos, ¿ves? en pesos, bueno en su moneda En dólares, pesos, lo que sea eh, Me falta, así que no, no lo tengo Lo compro Comprado, listo Tengo el espacio, tengo el ISOCM, que no lo tenía Y el Rudy, 376 pesos argentinos Creo que me tendría que fijar en mi mercado pago Pero creo que no llego, brother Tendría que fijarme, eh, si alguno obviamente Me dona la guita, os agradezco Ah, mentira, mentira eh, Pero no estaría mal Para tener el Rudy que me falta Así que bueno, nada chicos, hasta acá el video de hoy. Yo no si podía manguear ahí. Eh, el video de hoy. Así que fíjense ustedes, ¿qué les toca? Si tienen suerte, si no tienen suerte. Eh, a mí me tocó esto. Fíjense si les tocó lo mismo que, que a mí. O. O sea, si les tocó lo mismo que a mí, no está en random. Es como que ya está predestinado lo que les va a tocar. Si les tocó. Cualquier otra cosa, déjenme en los comentarios porque me gustaría saber esto eh, Para cagar a pego a Wargaming, si, Porque dicen que es random entonces, O personalizado, con lo cual tendría que Tocarnos a cada uno algo distinto Puede ser que te toque algo parecido, pero una dos cosas No todo igual bien, entonces Vayan viéndolo y avisándome en los comentarios que quiero saber qué les tocó a ustedes y si lo compraron o no les compraron o si les gustó o no les pareció una cagada o les pareció que es la mejor oferta del mundo mundial, ¿bien? Así que bueno, chicuelos, muchas gracias por estar ahí. Recuerden que estamos en You Know todos los días, 22 horas de Argentina. Eh, nos cagamos de risa, la pasamos muy bien, hacemos muchas boludeces y hasta vemos películas y de todo, de todo un poco, jugamos todos los modos y encima jugamos pelotón con ustedes, así que nada. Excelente. Bueno, chicos, cuídense, que tengan un hermoso día. Besitos y nos veremos en el próximo video de aquí de la Nando Army. Besos. Chau, chau.